Hola qué tal Legión Oxlac, bienvenidos a este video más. Esta historia que les voy a compartir resultó de una de mis transmisiones de encuentro con lo desconocido. Uno de ustedes me pidió que analizara su caso, él es Dimas de España. Nos cuenta que un día llegó muy cansado de su trabajo. En la pantalla puso una película que era la de Harry Potter y se puso a dormir. Después de unos minutos sintió que algo se subía en él, algo que no lo dejaba mover, algo desesperante esto que se llama la parálisis del sueño, o acá en México se le llama como subírsele el muerto. Mientras él estuvo en esa batalla por poderse mover y despertarse, escuchaba una voz gutural, una voz demoníaca que se escuchaba en toda su habitación. Él trató de defenderse, trató de moverse y cuando por fin lo logró, despertó. Pero se dio cuenta que la película aún estaba. Sin embargo, algo muy extraño pasó y es que desde la televisión salía esa voz que él escuchaba. Esa voz demoníaca estaba saliendo de la televisión. Afortunadamente, pudo tomar su celular y grabar ese momento y nos lo mandó para que nosotros seamos testigos de que algo lo estaba llamando desde el televisor. Pero que es ahí. Después de que sucedió esto La pantalla se quedó congelada Como vimos en el video Y no pasó a más Hasta que apagó y prendió nuevamente la televisión Se compuso la imagen Pero él se quedó bastante sorprendido Nos ha mandado esta evidencia Para que podamos analizarla Gran, gran placer El eh, placer es mío, señor uh -huh. Es justo ahí. Vamos, no vayamos a quitar tarde. Vamos, casi hemos llegado. Colocaos en buena posición. Y ahora no hay nada. Es la hora. Nada de vos, ni no nada. ¿Listos? y lo primero que vamos a hacer es meterla al editor y tratar de darle velocidad a esa voz quizá haya un mensaje detrás de ella vamos a ver qué sucede <risa> Como no pude encontrar ninguna palabra entendible o alguna frase, lo que hice fue lo siguiente poner el siguiente lo que hice fue lo siguiente poner el mismo fragmento de la película para escuchar el audio y ponerlo en una velocidad muy lenta para ver si las para ver si los audios empatan para ver si efectivamente es lo mismo y solamente estaríamos escuchando el audio de la película a una velocidad muy lenta vamos a ver el resultado uh -huh. Como ven, a pesar de que lo puse a una velocidad muy lenta, no se escucha igual. Esto nos indica que no era el audio de la película, sino que era la voz de algo. La voz de algo que salía a través de la televisión. Esto está de miedo. Ya le realicé varias pruebas al audio y no pude descubrir algún mensaje, no se le entiende. Sigue siendo una voz muy saturada y también no sé si sea en idioma español, por ejemplo. Simplemente son balbuceos. ¿Será que Dimas pudo captar la voz de un demonio, de un espíritu? Si ustedes escucharon algo, por favor escríbanmelo en los comentarios. Si entendieron algo, escríbanme en los comentarios. Voy a seguir recibiendo sus evidencias paranormales y analizándolas. Recuerden que todos los días subo un nuevo video. Gracias a toda la Legión Noxlack por apoyarme con sus likes, con las compartidas, con suscribirse al canal, por darle clic a la campanita, por las donaciones, los superchats, los regalos y por todo el cariño que ustedes me demuestran mil gracias somos una familia y vamos en busca de la verdad nos vemos hasta mañana